Buenas noches vecinos y vecinas de Coín. Mi nombre es Gabriel y estoy aquí a petición del grupo municipal adelante Coín para hablaros de un tema cotidiano y que nos afecta a todos como es la factura eléctrica. Ellos me han pedido que bueno que en la medida de lo posible pues de toda la información que se pueda porque eh, pues como digo no, eh, es algo que todos somos consumidores de energía eléctrica y ...y en los últimos tiempos se han producido una serie de cambios... ...y se van a producir más... ...que es importante conocer... ...pues bueno, para tomar decisiones... ...decidir y, y si es posible... Pues, ...pues ahorrar un poco en la factura eléctrica... ...bueno pues... ...para que nos hagamos una idea rápida y sencilla... ...de cómo funciona el sistema eléctrico... ...existe una infraestructura... Eh, ...como puede ser la... ...como antes funcionaba por ejemplo la telefonía o los trenes... ...existe una infraestructura... ...que permite transmitir y distribuir la energía eléctrica a lo largo del país... ...y esta infraestructura pertenece a una empresa privada como es Red Eléctrica España... ...que cotiza en bolsa, pero que tiene una participación importante pública del Estado... Eh, ...como digo, Red eléctrica se encarga de operar el mercado eléctrico y el sistema eléctrico... ...y cómo eh, accedemos nosotros al suministro eléctrico... ...pues existe otro actor que son las comercializadoras eléctricas existen muchas comercializadoras eléctricas y cada una pues nos ofrece unas tarifas eh, con unos descuentos o que se pueden adaptar más o menos a, a nuestros consumos eh, la tarifa con la que la, la comercializadora eléctrica que elijamos será la que nos cobre eh, el, la tarifa a través de la factura eléctrica y bueno qué, qué nos cobran en la factura eléctrica bueno pues por el hecho de estar conectado al sistema eléctrico pagamos lo que se llama como potencia. lo que conocemos como potencia contratada. Cuanta más potencia tengamos, pues más pagaremos. Eh, y la potencia contratada pues, es lo que nos sirve para enchufar más o menos aparatos en la casa sin que nos salte el, el contador. Este término eh, en la factura es importante porque es un término fijo. Eh, ...aunque no consumamos nada, aunque nos vayamos de vacaciones... ...lo vamos a pagar, se paga por kilovatios y, y día... ...entonces pues un kilovatio o un mes puede salir en torno a unos 4 euros... ...una casa media que puede tener perfectamente 3 kilovatios... ...pues va a pagar en torno a 10 euros, ¿no? sin, sin impuestos, luego la factura eléctrica... ...tiene el impuesto sobre la electricidad que es un 5% y el IVA... ...entonces estos 10 euros pues se incrementan... ...aquí es importante señalar un cambio que se produjo en 2018... ...y que nos permite eh, contratar la potencia eléctrica... ...en, en pasos más, más pequeños... ...es decir, podemos contratar 3 kW, 3,1, 3,2, 3,3... ...mientras que antes pues en los escalones eran más grandes... ...de 3 kilovatios pasábamos a 3,7, a 4,5... ...por lo que ahora pues tenemos la posibilidad... ...de ajustar más nuestra potencia y ahorrar... Eh, ...el otro término importante en la factura... ...es el consumo de electricidad... ...el consumo que hagamos... ...que son los kilovatios horas que consumimos... ...cuando enchufamos algo a la red... Eh, ...existen tarifas que tienen discriminación horaria... ...es decir, pagaremos un precio u otro... ...según el tramo horario en el que consumamos... Por lo general, por la noche, eh, la energía más barata, por lo tanto pagamos menos y por el día, pues, pues pagamos más. ¿Y cómo sabemos qué precio es caro o qué precio es barato? Pues <coughs> cada comercializadora, como he dicho, nos ofrece una serie de precios que se pueden adaptar más o menos a nuestro hábito y consumo. Pero es importante que, que sepáis que existen dos opciones, el mercado regulado y el mercado libre. En el mercado libre nosotros eh, acordamos un precio con una comercializadora que nos ofrece pues, un precio fijo por la, por la electricidad. Podemos tener un, discriminación horaria también y nos ofrecerá un precio fijo para cada tramo horario. Este contrato eh, lo tenemos muchos de nosotros porque es muy común. Por ejemplo, si estamos con Endesa estaremos en el mercado libre o con Ola Luz. Y luego existe la opción del mercado regulado, ...el mercado regulado es una forma que tiene pues, el Estado de fijar el precio de la luz... Eh, la el, ...el mercado regulado también se conoce como tarifa de acceso o tarifa PVPC... ...de precio voluntario del pequeño consumidor... ...y eh, el precio, eh, esta tarifa sirve de alguna forma para fijar el precio... Este precio viene eh, determinado en la subasta pública de energía, donde a través de, de la demanda y de la generación pues se fija el precio de la electricidad. Eh, esta tarifa del mercado regulado tiene algunos inconvenientes y algunas ventajas. La principal ventaja es que nos ofrece un precio público transparente que cualquier consumidor tiene derecho a, a contratar y que se puede consultar, lo podemos consultar en la página de Red Eléctrica de ESIOS y eh, el principal inconveniente quizás sea que esta subasta pública donde se determina el precio esta subasta pública es horaria, entonces el precio cada cambia cada hora eh, a ver... Pero bueno, como, eh, hay patrones que se repiten, ¿no? Eh, como he dicho, por el día la electricidad es más cara, por la noche es más barata y, eh, y los fines de semana también es más barato. De esta manera, si estamos en, en la tarifa regulada, puesto que el precio cambia cada hora, pero se mantienen estos patrones, pues necesitamos, eh, tenemos que mover nuestro consumo a las horas vallas, a las horas baratas, si queremos eh, ahorrar. Eh, esta tarifa, como digo, puede ser bastante más barata, pero tenemos que saber adaptar un poco nuestro consumo a la hora, eh, valle Aún así, eh, pues ofrece un precio transparente y público que de alguna manera sirve de referencia para comparar con las tarifas del mercado libre. Hasta ahora eh, podíamos estar en el mercado regulado con o sin discriminación horaria.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 ...tener gran parte de nuestro consumo en las horas-valle... ...y lo acumulamos todo en las horas-pico... ...pues nuestra factura se va a incrementar... ...y como digo, este cambio se va a producir el, el 1 de junio... Y, y, ...y esta tarifa va a desaparecer sin discriminación... ...entonces tenemos que saberlo... ...e intentar en la medida de lo posible... ...movernos hacia las horas-valle. La potencia contratada también va a cambiar... ...y ahora vamos a tener dos valores de potencia contratada diferentes... ...uno para cada tramo horario... ...por la noche podemos tener contratado un valor de potencia... ...por ejemplo dos, porque vamos a necesitar por la noche menos... ...y por el día, pues podemos tener contratado pues tres o cuatro... ...lo que, lo que vayamos a necesitar... Por, ...el precio también va a variar... ...en las horas pico pues será más cara la potencia... Eh, ...el cambio se va a producir... ...y si nosotros no decimos nada a la compañía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 Y si estamos en el mercado libre, pues no veremos esta palabra y, y, por ejemplo, Endesa o La Luz, que son bastante comunes, son del mercado libre. Pues bueno, esto era todo lo que os quería decir y os animo a que reviséis vuestra factura, si, si estáis, que os deis cuenta si estáis en el mercado libre, regulado y, por supuesto, que estéis atentos a este cambio que, que como digo, se va a producir el 1 de junio, que nos va a afectar a todos y que... Miréis si vuestra comercializadora os ha dado alguna comunicación de cómo va a quedar la factura y si no, pues que le preguntéis para que no nos pille de sorpresa y, y no se vea incrementado nuestro, nuestra factura.